Pero todo es lo todo que yo quiero también creer que le a tanta gente y tantas cosas, y hoy, mientras me descargo un programa, mientras escucho el sorteo de la lotería, mientras te veo como la vida me va pasando, pienso en todo Siento agradecimiento a la vida, qué feliz viví, pero todo ha sido tan rápido, todo ha sido tan increíble, Recorrer los continentes se hay conocía tantas gentes y tantas cosas. No voy a protestar Recorridos continentes que hay Conocía tanta gente y tantas cosas Conocía tanta gente Y tantas cosas